Te saluda el profesor Mario Héctor Vogel. Muchas gracias por participar de este encuentro. Vamos a ver un software muy profesional para Balance Scorecard. Este software te va a permitir tener el control total de toda la gestión de una organización. Yo todo lo aprendí del doctor Robert Kaplan. Eh, tú, tal vez tú sepas que en Harvard, en Estados Unidos, el doctor Kaplan es el que ha creado el concepto del Balance Corcar. Bueno, tuve el honor de viajar, de estudiar, de formarme con el doctor Kaplan personalmente. Y este software, que ahora vas a conocer, eh, lo desarrollé aplicando todas las técnicas y los tips, muchos que no están publicados en libros, que aprendí personalmente del doctor Robert Kaplan. Mira, en primer lugar, estés donde estés, tú tienes el control. ¿Por qué? Porque el software permite ver en tu celular tus indicadores y los de tus empleados en tu celular. Ahí me ves a mí con eh, un celular en la vía pública que estaba analizando los comp el comportamiento de los indicadores de uno de los clientes a los que le realizo au auditoría. Eh, el software al correr en el celular te permite ir a donde quieras ir y siempre tener el control total de lo que está ocurriendo en tu empresa. Y como el software está en la nube, te enteras en tiempo real. Si tú te vas de paseo a Estados Unidos o a un congreso y en tu país un empleado agrega una venta, mil dólares, tú en Estados Unidos en el acto estás viendo ingresados esos mil dólares. El software eh, te va a permitir crear el mapa estratégico. Aquí podrás ingresar la visión, la misión, los temas estratégicos. Aquí vemos tres temas estratégicos, el crecimiento, la calidad y la competitividad. Estos tres temas cruzan eh, verticalmente a todo el mapa estratégico. Estamos viendo los objetivos en las perspectivas que presenta el Balance Core Car. Y estamos viendo en un círculo con un color verde, rojo, azul, falta el amarillo, que nos indica en qué estado se encuentra el logro de cada uno de los objetivos. Azul es cuando se supera la meta. Queríamos lograr un 20% de aumento en los ingresos y logramos un 24%. Eso ya le da color azul porque ha superado la meta verde es cuando se alcanza la meta rojo debajo de un break even point es un valor ya inaceptable y amarillo es un valor intermedio entre el verde y el eh, eh, rojo el balance scorecard te va a permitir analizar el comportamiento de los objetivos de cada tema estratégico pero Analizando el tema solo, no acompañado de otros temas, como vimos en el mapa estratégico. Fíjate acá, solo vas a ver el tema calidad y solamente vas a ver los objetivos que tienen que ver con el tema estratégico calidad. Esto es una oportunidad para analizar el avance de tu estrategia en tema de calidad, analizando el comportamiento de los objetivos, que son los que tú defines que conforman la estrategia de calidad. También estás viendo con colores el estado que se encuentra cada uno de los objetivos. Esta herramienta en una mesa de directorio es muy importante para mostrar el avance de la estrategia. El Balance Core Card te va a permitir gerenciar por perspectiva Vamos a ver en este caso la perspectiva financiera, ahí estamos viendo objetivos, estamos viendo la frecuencia de cada objetivo mensual, trimestral, semestral, la meta, el logro, el velocímetro que indica el estado en que se encuentra cada objetivo y los, el botón verde que muestra el acceso a los planes, programas y proyectos. El Balance Core Card te va a permitir dar seguimiento a los objetivos filtrando los objetivos desde una fecha hasta otra. Tú vas a poder filtrar desde enero hasta marzo, o desde enero hasta diciembre, o desde enero del año pasado hasta marzo de este año. En fin, tú tienes la libertad de filtrar como creas necesario. También puedes definir, filtrar qué objetivo quieres ver o de qué área quieres ver un objetivo. Vas a ver el objetivo, el área, la frecuencia, la meta, el logro, el estado del indicador, la tendencia, ascendente, descendente, los planes de acción y algo muy importante. Vas a ver que hay una columna que se llama acción correctiva, acción C en este caso. Cuando un indicador se pone en rojo, se abre esta columna, si no la columna está cerrada. Se abre cuando un indicador está en rojo, ¿para qué?, para que se tomen las acciones correctivas y se lleven ese indicador a verde. El Balance Core Card te va a permitir dar seguimiento acumulado a tus logros. Entonces vas a ver aquí en forma acumulada la, los objetivos, el área, la frecuencia, el periodo, la meta, los logros acumulados, el estado del indicador, la tendencia y los planes. Bueno, este software se llama Alerta, Alerta Gerencial permite tener el control total de tus indicadores estés donde estés como ya vimos antes y desde tu celular tú controlas todo lo tuyo y lo de los empleados a tu cargo vamos ahora en las próximas transparencias que siguen vamos a ampliar los usos y las prestaciones del software alerta gerencial te anticipo puedes solicitar demos gratis muchas gracias por participar de este video donde vamos a hablar del software alerta gerencial este software alerta gerencial en la, es un software en la nube que ayuda a un profesional a tener el control total de indicadores en tiempo real o sea mientras los hechos suceden y lo, el control se realiza desde tu propio celular que con este software vas a poder acceder a gerenciar el Balance Core Car para la ejecución de un plan estratégico y tener también el control total del POA, Plan Operativo Anual, y el software incluye la metodología OKR. Estés donde estés, tú tienes el control. ¿Por qué? Porque el software permite ver en tu celular tus indicadores y los de tus empleados. Ahí me ves en pantalla con un celular en la calle observando el comportamiento de los indicadores de uno de mis clientes. El software contiene una innovación, un modelo matemático de indicador único. El software permite ver en cascada cuál es el comportamiento del desempeño organizacional en cada nivel. Vamos a ver la empresa... Es el primer nivel. La empresa se encuentra en este momento con un único indicador. Está al 69%. ¿69% de qué? Del logro de todos los objetivos que están siendo gerenciados en todas las áreas de la organización. Si yo ahora hago clic en ese velocímetro, me va a mostrar por qué tengo el 69%. Entonces me va a mostrar cada una de las áreas de la empresa, gerencias o direcciones, que contribuyen a esa sumatoria del 69%. Entonces, tengo el área de compras, tengo el área de ventas, tengo el área de sistemas, tengo el área de recursos humanos, y cada una de ellas aporta un porcentaje de ese 69% en este modelo matemático. Finalmente, puedo también llegar a conocer ¿Cuál es el desempeño de cada profesional, de cada gerente, de cada director o de cada colaborador o empleado? Entonces estamos viendo el modelo de cascada que va desde la empresa hasta el empleado. Con solamente un clic, este modelo matemático te permite tener información. El modelo matemático del indicador único lo voy a ampliar ahora. Entonces, cuando entras al dashboard, lo primero que hace es mostrarte en qué estado está, entre 0 y 100, en qué estado está la salud de toda la organización. Bueno, se encuentra, como vimos antes, en el 69%. Si tú haces clic sobre este velocímetro, se abren las áreas que aportan la contribución. Entonces tenemos que Administración General aporta un 10.8%, compras aporta un 10.12, servicios un 11.59, mantenimiento general un 14.58, etc. Si hacemos clic en cualesquiera de estas áreas, vamos a poder ver el comportamiento del desempeño, pero dentro del de área que hemos seleccionado. Puede ser dirección o puede ser gerencia, como tú la llames. Entonces, aquí estamos ya dentro de un área y estamos viendo... Este es el área de compra, estamos viendo sus objetivos, estamos viendo los resultados claves del OKR, estamos viendo el porcentaje de cumplimiento de los resultados claves, sus metas, indicadores, porcentaje de logros, promedio de logros, la eficacia normalizada y el estado en el que se encuentra cada uno de estos objetivos de acuerdo a la meta que le fue asignada. Ahora vamos a ver que también el software permite ver en cascada el desempeño de todos los miembros del área que acabamos de ver. En el área de compras están trabajando hoy una cantidad de profesionales y aquí podemos ver dentro del área de compras cada uno de los profesionales que trabajan, qué cantidad de objetivos tienen, cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada uno de ellos y una gráfica del velocímetro que nos indica en qué estado se encuentra el trabajo de cada uno de los profesionales del área de compras. Estos, por supuesto, es iden para cualquier otro área de la organización. El modelo matemático del indicador único también permite ver el desempeño individual de uno de cualesquiera de los profesionales o empleados de la organización. Basta con hacer clic en la foto que vimos en la eh, transparencia anterior, para que se despliegue qué pasa con esta persona, qué objetivos tiene, cuáles son su tipo, si es ascendente o descendente, cuál es la meta, cuál es el indicador, qué porcentaje de cumplimiento tiene y en qué estado se encuentra, rojo, verde, amarillo o azul. El software tiene un sistema de alertas automáticos, el software le envía al responsable del objetivo, el jefe del empleado, una alerta si el indicador toma color rojo o si toma color azul. Si un profesional o un empleado tiene durante N periodos, el jefe decide cuántos, dos, tres, cuatro periodos consecutivos, un indicador en rojo, automáticamente se le envía un mensaje a su superior. ¿Para qué? Para que tome decisión, ¿Qué está pasando con este empleado que hace tres meses tiene este indicador en rojo, por ejemplo? Y si un indicador toma un color azul tres meses consecutivos, o dos o cuatro, lo que decida el superior, también se le envía un email automáticamente al jefe. ¿Para qué? Porque tal vez definió una meta muy baja, por eso es que rápidamente fue alcanzada y está en azul. Azul significa que se sobrepasó la meta que se deseaba alcanzar. Queríamos aumentar ventas un 20% y ya van cuatro meses consecutivos que estamos en el 25% o en el 30%. El superior tendrá que ver si esa meta continúa o si la eleva. Para esto el software es absolutamente útil. El software permite la parametrización, o sea, definir cómo va a ser el comportamiento de los indicadores. Por ejemplo, yo quiero aumentar las ventas. En este momento están en el 80% de sus metas. Pero, ¿qué he definido yo? Que yo quiero lograr entre 80 y 100. Esto sería meta. cualquier valor entre 80.01 y 100 es meta. Si supero los 100, es más de lo que yo espero, en ese caso va a tomar el color azul. Precaución si mis ventas están entre 50.01 y 80 y break even point debajo de ese valor cualquier valor entre 50 y 0 es un valor inaceptable lo va a poner en color rojo. Esto lo hace el software automáticamente. Ahora, tengo indicadores descendentes por ejemplo, quiero reducir las quejas. Hoy tengo 18 quejas mensuales. Quiero llegar a un valor entre 15 y 16, o el valor que cada uno fije. Si logro menos de 15 va a estar en azul, es excelente. Si logro entre 16 y 18 estará en eh, precaución, y si voy más de 18 hacia 20, estaré en peligro. Salón de la fama. El software premia y reconoce el esfuerzo en la gestión. Cuando un profesional, un gerente, un director o un empleado logra durante N periodos, esto lo define la gerencia general, un indicador en azul quiere decir que superó sus metas, si una persona durante tres meses o cuatro meses consecutivos tiene su indicador en azul, como reconocimiento haber superado sus metas, automáticamente, va a ingresar en el salón de la fama este salón de la fama van a estar solamente los directores gerentes supervisores empleados que durante n cantidad de periodos mantengan un indicador en azul de esta forma se puede encontrar un empleado con el gerente general un empleado con el gerente de un área un gerente con su gerente general etcétera la experiencia en estos años de desarrollo de este software es que en algunas empresas la gente pelea para estar en el salón de la fama. Es un reconocimiento público valioso y reconocido. El software permite tener el organigrama de los usuarios de la empresa. Entonces, aquí estamos viendo incluso las relaciones este, entre el, el superior y sus empleados. También el software permite llevar el Balance Core para trasladar un plan estratégico a la acción. Permite ingresar la misión de la empresa, la visión, permite agregar temas estratégicos y las distintas perspectivas del Balance Core que van a ir agrupando los objetivos. Desde el mapa estratégico se puede visualizar con colores ¿Cuál es el estado de comportamiento de los objetivos? Algunos superan su meta, se los ven azul, otros están en verde, se han logrado los objetivos, otros están en rojo. Este mapa estratégico permite que se filtren por periodos. Yo puedo ver el mapa estratégico del mes de enero a febrero, o de enero a enero, o de enero del año pasado a septiembre del año pasado. Esto es muy interesante para poder analizar el comportamiento del desempeño de la organización por períodos. El software permite, dije antes, crear temas estratégicos, que son los que agrupan a los objetivos. Entonces, yo puedo definir distintos temas estratégicos. ¿Y para qué me sirven? Para agrupar objetivos en base a un tema. Por ejemplo, acá el tema estratégico es solamente calidad. Y el tema de calidad está agrupando cuatro objetivos. Y yo estoy analizando el comportamiento de los cuatro objetivos dentro del tema estratégico de calidad. Esto permite conocer el avance de la estrategia que la empresa ha definido en términos de calidad. El Balance Core card permite gerenciar por perspectivas. Acá vemos el caso de la perspectiva financiera, con sus objetivos, estamos viendo eh, a su vez los logros que tiene cada objetivo, la tendencia del objetivo, los planes de acción y el velocímetro que marca el estado actual de cada eh, objetivo. El Balance Core card, el software, también permite dar seguimiento a los objetivos y siempre filtrando un periodo desde tal fecha a tal otra fecha. Entonces vemos el objetivo, a qué área le corresponde, ¿Cuál es la frecuencia? Puede ser mensual, trimestral, semanal, eh, semestral. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el logro? ¿En qué estado está el indicador? Eh, ¿Cuál es la tendencia? ¿Planes de acción? Y acá hay una columna especial que dice acción correctiva, acción C. Es acción correctiva. Si un indicador se pone en rojo, se abre esta columna, si no, no está cerrada. Pero si hay un indicador que está en rojo, se abre esta columna para tomar acciones correctivas y llevar el indicador de rojo a verde. También el software permite dar seguimiento acumulado a los logros. Estamos viendo el nombre del objetivo, el área, la frecuencia, el periodo y los logros que va eh, registrando cada objetivo. Si no se ingresa información, Aparece un cartel negro que dice, no hay registro en este periodo. Entonces yo como gerente le diré a mi secretaria qué está ocurriendo, que no está cargando la información. Y de esa forma tengo el control total sobre mi software. Eh, el software permite ingresar planes, programas y proyectos. Esto es muy fácil. Fíjate con qué facilidad se ingresan los datos. Así es todo el software, ¿no? primero tengo un objetivo, cumplir el 90% de calificación de proveedores y tengo ahora el nombre de una iniciativa, los detalles del plan, eh, luego tengo cómo se va a hacer el plan, cuándo va a comenzar, cuándo va a finalizar, dónde va a haber que hacerlo, cuánto va a costar, etc. Voy con esto teniendo toda la información y voy teniendo acá el nombre del responsable quién es el decisor de cada hito dentro de este programa, qué presupuesto requiere este programa, este plano, este proyecto, en qué unidad de medida, puede ser en dólares, en soles, en pesos, cuándo comience, cuándo debe terminar y finalmente y con colores, cuál es el resultado final de este plan. Tengo también un velocímetro que me va a indicar el comportamiento de los hitos dentro de este plan, programa o proyecto como está viendo a esta altura todo tiene su indicador todo tiene su velocímetro para facilitar la visualización y tomar decisiones de acuerdo al comportamiento de los indicadores el software permite dar seguimiento a cada uno de los planes entonces yo puedo ver el estado en que se encuentra un plan, qué cantidad de hitos tiene, cuál es el porcentaje de avance de cada hito, qué tipo de plan, iniciativa, programa o proyecto es, el nombre, quién es el responsable o el usuario, a qué objetivo impacta este plan, qué presupuesto estamos requiriendo, etc. Ahora, todo esto lo puedo graficar. Entonces, yo tengo un gráfico y una tabla de resultados. El gráfico yo lo puedo filtrar, yo puedo pedir ver el gráfico del de mes de septiembre al mes de noviembre, o del mes de septiembre al mes de octubre, o septiembre a septiembre, del año pasado o de este. Esto es muy bueno para poder analizar el comportamiento de los resultados. Y a la derecha, la flecha lo muestra, hay una tabla que me muestra el periodo, la base actual, la meta deseada y qué fue lo que se logró. Ese logro es el que se grafica con color y que tú lo visualizas a la izquierda en esta pantalla. Eh, un comentario, el software se puede ver en español, en inglés y en portugués. ¿Cómo se ingresan los datos? Bueno, hay dos formas, o manual, y entonces alguien, su secretaria, un empleado, tú mismo, ingresarás el resultado de los indicadores. Había que aumentar un 20% de las ventas, aumentó un 18% en tal fecha. Entonces tú ingresarás 18% en tal fecha. ¿En dónde? En la fila del indicador de que se trate. O también lo puedes ingresar en forma automática. Entonces esto importa automáticamente los datos de cada indicador de la fuente. Puede ser Excel, RP, SAP, Microsoft, CRM, etc. ¿Cómo se ingresan los objetivos? Fácilmente. Mira, hemos hecho una plantilla que facilita todo. No, no, hay, no hay quien no lo pueda entender. Nombre del objetivo, y le das un nombre. Área responsable, ¿qué, ¿qué área va a ser? Compras, ventas, sistemas, recursos humanos. Usuario responsable, ¿quién va a ser responsable de lograr ese objetivo? Y todo estos son desplegables, o sea que es rapidísimo ingresar los datos, ¿no? Eh, si, si hay alguna secretaria o asistente quien es, a qué perspectiva del balance corcar corresponde, a qué tema estratégico, cuál es la unidad de medida, porcentaje, cantidad, fecha, peso, soles, el valor de la meta que quieres lograr, la frecuencia mensual, trimestral, semestral, qué tipo de objetivo es ascendente, descendente, descripción de la meta que quieres lograr, la fecha en que creas el objetivo, y si este objetivo es causa de otros objetivos, aquí lo vamos a a ingresar. Eh, aquí juega la relación causal, causa y efecto. Eh, el software te va a permitir fácilmente también dar seguimiento a los objetivos, porque acá tienes tus objetivos, subobjetivos, área, frecuencia, la meta que buscas, qué lograste, en qué estado está el indicador, con su velocímetro, eh, qué, qué plan de acción le corresponde. Eh, Dijimos que el ingreso de indicadores es también sencillísimo. Acá pones el nombre del indicador, aumentar las ventas. El tipo de indicador, eficacia, eficiencia, efectividad, calidad. ¿Qué, qué, qué indicador es? ¿Ascendente o descendente? Queja sería descendente, venta sería ascendente. Y los valores, ¿te acuerdas que vimos la parametrización? Bueno, que es la meta, que es precaución, que es peligro. Ingreso de los usuarios. Tenemos que ingresar quiénes son los que van a poder agregar el usuario. Al software, ¿a quién le vamos a dar password? Bueno, esto es muy fácil completar. Fíjate, las fichas son, todas las fichas son sumamente simples de llenar. Acá tenemos el tratamiento de este licenciado, el nombre, el apellido, este, su teléfono, su email, en fin, los datos que requiere su foto, los datos que requiere una ficha. ¿Cómo se navega en este software? Mira, si tú sabes usar un celular, sabes usar nuestro software. Es así de simple y de sencillo utilizar el software alerta gerencial. ¿Quieres un demo gratis? Lo tienes. Lo que tienes que hacer es, si eres un profesional independiente, tal vez tú seas un consultor, una consultora, una asesora, asesora, coach, un contador o una contadora... Accedes a tu licencia demo y además puedes establecer una estrategia win-win con nosotros. Bueno, descarga el demo y conversemos. Si eres CEO, dueño de una empresa, rector, decano, director, gerente, funcionario, si trabajas en una empresa o en una organización pública o en una institución, accedes a tres licencias durante tres meses. ¿Por qué tres licencias? Para que lo pruebes a fondo para que le des una licencia al área de sistemas, para que le des una licencia a, otro, a, a otras dos áreas, por ejemplo, producción y venta, o administración y finanzas, de esa forma, tres meses gratis, tu empresa va a estar probando a fondo el software, sin ningún compromiso. Si terminado el demo te interesa comprarlo, hablamos, y si no, el demo queda y no hay ningún compromiso por parte de tu empresa para pedir el demo tienes que entrar a esta dirección cópiala ahora y pégala en tu eh, URL en tu navegador es www.alerta-delmedio gerencial.com entonces www.alerta-delmedio gerencial.com cuando entras vas a ver ese eh, banner que dice alerta gerencial suite, ahí en verde ves el botón, solicite demo gratis. Para solicitar el demo gratis, copia y pega esta URL en tu navegador y disfruta de este software. Muy sencillo, muy fácil de usar, muy poderoso. Hay organizaciones que tienen 3, 5 licencias, y ya hay organizaciones que tienen, por ejemplo, el Banco de Guayaquil en Ecuador, 71 licencias, y hay una universidad con 42 licencias, un hospital con 115 licencias, en fin, eh, ya, ya te daré más información. Amigas, amigos, muchas gracias por haber participado de este encuentro, y repito, descarga un demo gratis si eres consultor, consultora, eh, profesional independiente descarga tu demo y hablemos de una alianza estratégica win-win y si eres funcionario rector, dueño, CEO ejecutivo de una empresa descarga tres licencias por tres meses gratis la dirección www.alertagerencial.com muchas gracias hasta pronto